Señor Jesús, que haciéndote hombre, quisiste compartir el sufrimiento de nuestra naturaleza humana, te suplico por la intercesión de San Camilo, el santo protector de los enfermos, que amó y se entregó a los demás, que con caridad y compasión sirvió intensamente a los pobres y a los enfermos como si fueran sus hijos ayudes a los que están pasando dolor, a los que necesitan alivio y sanación y viven el difícil momento del sufrimiento. Sana al que está hallagado en el cuerpo y en el espíritu. Sostén la fe de los que bajo la cruz vacilan por la fuerza del mal. Abre horizontes de esperanza a los que están en la oscuridad. Haznos como a San Camilo, conscientes de que en el rostro del enfermo, del que sufre y está agobiado, o del que padece grandes necesidades, está tu mano acariciando nuestro corazón. San Camilo, ruega por nosotros. San Camilo glorioso, a ti clamamos en nuestra aflicción. Tú que siempre vistes a Jesús en los enfermos, que con ardiente caridad y ternura los serviste y cuidaste, y que tantas veces dijiste, los enfermos son la pupila y el corazón de Dios, lleva nuestra súplica al Señor y ruégale por la salud de los que lo necesitan. Pídele que le conceda el alivio y el remedio en sus padecimientos. Que sane su cuerpo y le llene de optimismo y vitalidad. Que fortalezca su alma y le dé valor y energía. Y le colme de esperanza en medio de tanto dolor y angustia. Porque solo él puede guardarnos de todo mal y darnos salud en la enfermedad. Así sea.